amigos y amigas de la familia FEDE, como ya sabéis la implantación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad es inminente se prevé que verá la luz el próximo año aprobándose... perdonar que se me apagaba el zoom se prevé que verá la luz el próximo año aprobándose de forma definitiva en el primer trimestre del 2022 Este baremo ha sido y es fundamental en nuestra causa ya que sirve para determinar el grado de discapacidad de alguien, es decir, mide las dificultades que tiene una persona con una determinada situación para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones. Con ello, se permite la entrada al sistema de derechos establecidos en España a las personas con discapacidad. En nuestro caso, sabemos, gracias al estudio en serio, que más de un 80% de las personas por ser certificada de discapacidad no obstante, el 35% de ellas asegura no estar satisfecha con el grado reconocido, normalmente porque considera que no les hizo una valoración adecuada por el escaso conocimiento acerca de la enfermedad. Nuestro reto desde hace años es aplicar precisamente estos nuevos baremos tal y como han hecho en otros países de Europa. De ahí que sea un tema de especial interés y actualidad para toda la familia FEDER, siendo uno de los principales ejes de nuestra próxima escuela de formación CREER-FEDER. Este webinar se configura como la antesala de esta formación, ofreciendo información base sobre la discapacidad, de forma que podamos tener una base para la formación especializada de la escuela. Llegados a este punto, quiero daros las gracias a las alrededor de las 30 personas del tejido asociativo que nos hemos inscrito, así como al equipo técnico especializado que nos dará luz sobre el estado de la situación de valoración de la discapacidad y su futuro. La participación nos permitirá además recoger vuestras aportaciones para adaptarnos a vuestros intereses en la medida de lo posible y enfocar la formación en base a vuestras necesidades. Muchas gracias por hacer lo posible. Comenzamos. Muchas gracias Bárbara. Pues bueno, eh, como bien comenta nuestra compañera Bárbara, eh, vamos a iniciar el contenido. Si Voy a compartir un momento. Eso es. Para compartir, Voy a compartir la, pantalla. la pantalla. No sé si lo veis. Yo lo veo. Uh -huh. vale. Lo pongo que... en modo presentación. Eso es. Bueno, si quieres salir. Ahora. <risa> vale. Bueno, pues las nosotras del equipo técnico nos presentamos. ¿no? Yo soy Irene Rodríguez, del Servicio de Información y e Orientación de Feder, del SIO. Eh, Yo soy, bueno, Lorena, soy Lorena Muñoz y soy del Servicio de Información y e Orientación a Entidades Miembros de FEDER. Eso es. Bueno, pues eh, comenzamos con el contenido. Como bien ha comentado Bárbara, esto es la antesala de lo que de la formación que se dará en la próxima escuela que será a cargo de, de un experto ¿no? eh, y donde se va a profundizar en el nuevo baremo que es inminente su publicación. Entonces, el objetivo de este webinar es eh, poder aportar unos, eh, una base ¿no? de lo que es la discapacidad y cómo se valora a, en la actualidad según el baremo actual, ¿no? que va a ser próximamente pues, bueno, modificado ¿no? o sustituido por el nuevo. Entonces, veremos los conceptos básicos sobre discapacidad, lo que eh, son las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la diferencia, diferenciación entre discapacidad y otros conceptos, como pueden ser dependencia o incapacidad laboral. Eh, haremos un análisis de por qué eh, enfermedad es diferente a discapacidad y bueno consideraciones a tener en cuenta en el proceso de valoración y, y finalizaremos con una aproximación a lo que va a ser el nuevo baremo y que se verá a profundidad, como ya he comentado, en la escuela. Vale, pues como decíamos, queríamos empezar eh, un poco con dentro de la parte de conceptos básicos sobre la discapacidad, eh, con lo que eh, os explicando el concepto como siempre el concepto de discapacidad ha tenido un, compon un componente social y la evolución del mismo, porque es innegable, es indudable que ese componente social tiene, ha tenido y tiene una implicación importante en, el, en la influencia de las políticas públicas y en la actitud ¿no? eh, a nivel social hacia las personas con discapacidad. Entonces, empezando por las culturas, ¿no? remontándonos a culturas antiguas donde se asociaba a intervenciones de poderes sobrehumanos o castigos divinos, entendiendo siempre la discapacidad como una condición que generaba rechazo o aislamiento, esa concepción fue evolucionando paulatinamente, fue cambiando y ya en el siglo XV la discapacidad se seculariza, aparecen las primeras eh, instituciones denominadas manicomiales como el, pop, el propio nombre deja a ver, siempre viendo la discapacidad desde un punto de vista discriminatorio, segregador, estigmatizante, nada que ver con cómo fue evolucionando posteriormente. Eh, eh, a finales del siglo XIX, con la, muy al inicio del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, eh, se pone... Eh, ay no, perdona que me he saltado un siglo <risa> sí, no perdonada, sí, a finales del siglo XIX y con la segunda eh, guerra mundial eh, eh, se comienza a percibir la discapacidad de un, desde un enfoque asistencial es decir, se implica el Estado, se crean incluso los primeros centros de educación especial con esa implicación del Estado, pero se mantiene siempre una perspectiva muy paternalista que además refuerza como la visión eh, de la persona con discapacidad de una persona con gran dependencia y, con, y a la, hacia la que se mantienen actitudes de discriminación social, incluso laboral. ¿no? Eh, ya en la segunda mitad del siglo XX, se pone, es la primera vez que se pone el acento en el origen, en el origen social ¿no? de la discapacidad. Aquí se produce uno de los primeros cambios y se empiezan a forjar los primeros lobbies. ¿no? Aparecen asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender sus derechos, es decir, ya incluimos ese componente social a través de asociaciones de pacientes al inicio del siglo XX. Entonces poco a poco se puede decir que las personas con discapacidad también van empoderándose y adquieren eh, más presencia en la agenda política, aunque evidentemente en ese momento todavía de inicios del siglo XX el camino por recorrer eh, hacia, hasta el concepto que se tiene actual de la discapacidad era enorme. He querido poner eh, una fecha muy significativa que es 1982 ¿no? y reseñarlo como una fecha de cambio porque en España en 1982 se produce eh, un punto de inflexión con la aprobación de la ley LISMI ¿no? que es la ley de integración social del Minusválido, que posteriormente evolucionará y lo, ahora lo entendemos como la ley general de discapacidad que veremos eh, al final de, ¿no? de esta evolución del concepto de discapacidad. La ley LISMI es un cambio eh, significativo porque reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece por primera vez la obligatoriedad de incorporar incluso a nivel laboral eh, un porcentaje del 2% eh, de personas con discapacidad en, en empresas con más de 50 trabajadores. Bueno, lo importante es que se establece la primera, por primera vez eh, una ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Y aunque esto es un cambio, o sea, es, un, es un avance importante en todo este concepto de la discapacidad, no es hasta la década de los 2000, fijaos, lo cerca que está de, de, de cuando estamos, no cuando comienza a abandonarse esa perspectiva asistencial y paternalista que se ha ido adquiriendo con el tiempo, y evoluciona hacia un enfoque en el que se entiende a la persona con discapacidad como alguien que, cuerta, que cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades siempre que se le brinden los apoyos necesarios. Es decir, ya no se entiende como eh, venía haciéndose con un enfoque paternalista, de pena, de casi de caridad, ¿no? un poco vinculado a toda esa historia de, del apoyo social, ¿no? sino que se avanza hacia una persona pues, con recursos, con potencialidades, con competencias que además hay que potenciar. Es decir, que hay que brindar esos apoyos necesarios. Y un poco cómo se avanza hacia el concepto que tenemos ahora o incluso a esa evolución, ¿no? cómo se asume esa evolución de, del concepto de discapacidad y por tanto de la percepción social ¿no? de las personas con discapacidad. En, en el 2001 la Organización Mundial de la Salud establece una definición de discapacidad Perdona, que tengo que quitar establece una definición de discapacidad que supone un antes y un después eh, define la discapacidad como una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona es decir, entiende deficiencias como problemas que afectan a una estructura o función corporal, limitaciones de la actividad, entendido como dificultades para, ejecu para ejecutar acciones o tareas y restricciones en la participación, entendido como dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. Es decir, es la primera vez que se reconoce ese contexto social del que veníamos hablando que siempre eh, ha sido importante y se reconoce además como un factor determinante en la discapacidad de una persona y no contempla al individuo de una manera aislada sino en una interacción con la sociedad en la que vive. Es el primer momento en el que se hace a través de esa definición de discapacidad que da eh, la OM. Eh, es importante tener un poco en cuenta que todos estos contextos, estos conceptos que hemos ido nombrando de discapacidad, y su evolución eh, siempre se han regido dentro de un marco normativo, ¿no? dentro de, de, de una legislación eh, eh, que es un poco lo que nos lleva a la actual definición de discapacidad, ¿no? a lo que actualmente se entiende y, se, y está aceptado como eh, discapacidad a raíz de esta definición de la OMS, que en España se rige por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Ahora la veremos un poquito más adelante. Adelante, pero quería hacer un parón, una, un, un inciso en, en este antes de, de ver esta ley, ¿vale? Para hoy. Eh, eh. Tener en cuenta otro concepto básico, en si queremos hablar de discapacidad, ¿vale? que son los baremos de la discapacidad. Eh, tenemos que entender este concepto y tenerlos todos claros, porque los baremos es el soporte jurídico, cuando estamos hablando del nuevo baremo, del baremo actual, por lo que se mide, ¿vale? hay que saber bien eh, a qué nos referimos. ¿no? Y estos baremos son el soporte jurídico por el que se rige el procedimiento para, reconoc para el reconocimiento del grado de discapacidad. ¿Vale? Es decir, es un instrumento, como se he puesto en la diapositiva, que, eh, que se utiliza para determinar el derecho a una prestación, que además eh, pretende graduar los resultados eh, que se presenten a la, a la persona en función de una necesidad y o de la ayuda requerida que esa gradación tenga unos criterios objetivos, que además sea, bueno, presentar un proceso fiable y válido para todos, ¿vale? Con una uniformidad en las valoraciones, o sea, se pretende que este marco normativo de una uniformidad en las valoraciones de los profesionales y, en definitiva, es un, el, como os decía al principio, es el soporte jurídico, ¿no? La legislación que da un poco eh, pie para el reconocimiento del grado de discapacidad y todo este es todo esto no toda esta evolución que veníamos eh, hablando nos lleva un poco a lo que es la normativa actual vale como os decía actualmente en España eh, podemos encontrar la definición más actual del concepto de discapacidad en la Ley General 2013 de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social a través del Real Decreto 1 barra 2013 Vale. Eh, que define, ¿no? ahora sí que vemos la definición más actual, a una persona con discapacidad como aquella persona que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Fijaos un poco la evolución ¿no? que ha sufrido desde esas primeras concepciones mágico, incluso religiosas, hasta tener en cuenta todos los ámbitos que hemos ido viendo. ¿no? La la parte social de la discapacidad, la parte de eh, eh, potencialidades de la persona, es decir, la evolución del concepto es, eh, o sea, ha dado un, un cambio drástico por eso queríamos haceros como una perspectiva de, de desde dónde habíamos empezado, desde dónde parte y hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hemos puesto aquí? Es que en España además tenemos una peculiaridad y es que eh, la normativa, o sea, es decir, eh, el baremo actual, recordando que el baremo es la herramienta ¿no? que sirve para medir el grado de discapacidad, eh, no se rige por esta normativa sino por una normativa anterior que es esta que os hemos puesto eh, aquí en pantalla, ¿vale? en el que fijaos la diferencia de la definición de discapacidad que hay con lo que hemos eh, venido diciendo de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. En este, en este Real Decreto se define la discapacidad como la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Es decir, no hace alusión a nada de ninguno de los conceptos que están en la definición anterior, en la definición que se da en la ley general y se centra, como veis, en la eh, ausencia de la capacidad para realizar, para realizar una actividad. Es decir, el baremo, la normativa, ¿no? la herramienta que sirve para evaluar las diferentes situaciones que se exigen para tener derecho a las prestaciones o a los subsidios eh, previstos. Eh, no, tiene na, no, se, no se rige, por así decirlo, eh, por ningún concepto de los que se entienden por discapacidad actualmente y además, eh, otra cosa que es importante, que es una, eh, una circunstancia que hay que tener en cuenta es que para, para medir, ¿no? para esa evaluación, utiliza las tablas de menoscabo permanente de la Asociación Médica Americana ¿Y por qué os cuento esto? ¿Por qué os hago especial hincapié en esto? Porque cuando oímos ¿no? que cuando estamos oyendo hablar de que el nuevo baremo eh, será un baremo adaptado a la CIF eh, y qué diferencia tiene con este baremo, pues una de las principales diferencias está, se encuentra aquí. ¿vale? Es decir, actualmente se utilizan esas tablas de menoscabo de la permanencia de la Asociación Médica eh, Americana y el nuevo baremo, que ya veremos en la escuela y que haremos una pequeña introducción al final de esta. La presentación eh, eh, se rige o está adaptado a esa clasificación de la CIF. Vale. Eh, de hecho, eh, bueno, ¿y ¿qué es esa clasificación de la CIM? No? En 2001 os decía en un par de diapositivas antes que eh, la Organización Mundial de la Salud aprueba eh, esa, esa nueva definición de, de discapacidad e, y, a, y además también eh, aprueba la clasificación o determina la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la, y de la salud. Eso es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de que el nuevo aremo tendrá una aproximación, estará adaptado a la CIF, estará adaptado a esa clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud que ya en 2001, fijaos lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado eh, la OMS determina como la clasificación que habría que tener en cuenta de hecho, eh, a raíz de eso en España en, en España, en febrero del 2009, se aprueba una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de en el, en la, bueno por, la, por la, la, eh, la Cámara de Políticas Integrales de la Discapacidad, en el que ya en ese momento, en el 2009, se insta al gobierno a impulsar medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos, es decir, para aprobar nuevas herramientas que contemplen y que valoren la discapacidad de acuerdo a esa clasificación, no a esa CIF. Es decir, desde el 2009 eh, se instó ya al gobierno de España a comenzar a trabajar en una herramienta que eh, apoyase que se apoyase en esa clasificación internacional. ha o sea, Fijaos el trabajo que ha llevado ¿no? el estar en el punto en el que estamos ahora y que veremos en la escuela. Hemos querido también eh, hacer especial, por así decirlo, bueno quería reseñar, eh, no vamos a ver todo el nuevo baremo porque ya no tiene sentido en el punto en el que estamos, ¿vale? pero sí hacer eh, especial hincapié eh, que viene al hilo también de lo que es la definición de discapacidad que se da en esta normativa por la que se rige el baremo, eh, de alguna cuestión o algunas normas generales por las que se rige ese, ese baremo en cuanto a la valoración de la discapacidad. Eh, he subrayado las que me parecen como más importantes, ¿no? el principal criterio de valoración es la severidad de las limitaciones para las actividades, fijaos que todo el rato hace referencia a las actividades y a la limitación para las mismas eh, otra cuestión que es eh, básica tener siempre presente con este baremo es que el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo, por eso habíamos querido eh, que uno de los puntos que vamos, a, que vamos a abordar sea específicamente ese el ver cómo enfermedad no es igual a discapacidad que de hecho da nombre a este webinar. ¿vale? Y otra de las cosas importantes es que las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en su efecto sobre, las capacidad, sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y esto nos lleva un poco a la siguiente diapositiva, ¿no? A ver, eh, un poco basándonos ¿no? en, que, en que sobre lo que se valora no es sobre el alcance de la deficiencia, que es la palabra que se utiliza, no es sobre el alcance de esa deficiencia, sino su efecto en las capacidades. Queríamos ver y para que todos tengamos claro... Otro de los conceptos básicos que son las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿vale? Eh, hemos hecho una eh, distinción, simplemente nombrarlas para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. ¿vale? Actividades básicas de la vida diaria, por un lado, entendido como aquellas actividades necesarias y básicas eh, orientadas hacia el cuidado del propio cuerpo. Que bueno, Veis aquí la... la la lista que son eh, bañarse, vestirse, alimentación, control de esfínteres, movilidad, higiene personal y aseo, actividad sexual, dormir y uso del inodoro. Y otra de las cosas por las que se mide ¿no? ese alcance de la deficiencia, la limitación para hacer es en las actividades instrumentales de la vida diaria, que son aquellas que permiten la interacción del individuo con el entorno. Igual tenéis aquí una, una lista descriptiva, cuidado de los otros, uso de los sistemas de comunicación, uso de medios de transporte, manejo del dinero, control de la salud, crear y, y mantener un hogar, cocinar y limpiar, procedimiento de seguridad y respuestas de emergencias e ir de compras. ¿No se te oye bien, Irene? ¿Se te oye muy bajito? ¿Ahora? ¿Se me oye? Ahora, mejor. Vale, bueno. Pues gracias, Lorena. Eh, bueno, yo voy a continuar un poco pues haciendo eh, un análisis más profundo sobre lo que a posteriori vendrá, ¿no? De, de, de esa diferenciación de por qué... Enfermedad eh, no es diferente a discapacidad, pero antes eh, veíamos oportuno hacer una aclaración de, de diferentes conceptos, ¿no? ya que eh, al SIO entran numerosas consultas donde se identifica cierta confusión entre conceptos y tramitación de lo que es discapacidad, dependencia o incapacidad laboral. ¿No? Entonces, bueno, no voy a entrar nuevamente en la definición de discapacidad que ya ha profundizado bastante la compañera, solo mencionar que la solicitud de discapacidad se tramita en el centro base de valoración y e orientación de cada provincia o territorio. ¿Vale? Eh, además, la dependencia, eh, las personas en situación de dependencia son aquellas que de forma permanente y por motivos de edad, enfermedad o discapacidad requieren de la atención de otra persona para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, como el cuidado personal, las tareas domésticas o la movilidad. La diferencia, por tanto, es precisamente la necesidad de contar con la atención de otra persona, mientras que en discapacidad se puede tener limitaciones en la actividad, pero no ser imprescindible el apoyo de otra persona para su desarrollo ¿vale? de esas actividades. Esta tramitación de la ley de dependencia se solicita en los servicios sociales comunitarios. Por otro lado, la incapacidad laboral es la situación que ocurre cuando un trabajador no es capaz de realizar las funciones habituales de su puesto de trabajo. Aquí exclusivamente se valora la dificultad de la persona en el trabajo y no en la vida diaria como ocurre en la discapacidad. ¿vale? Esa es la, la principal diferenciación. Eh, la solicitud de incapacidad laboral pues, eh, se tramita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿vale? bueno, Simplemente era acercarnos a esos conceptos para que podáis tener clara la diferenciación. Y ya entramos de lleno en, en la parte de enfermedades diferentes a discapacidad. Según datos del estudio en serio, realizado en 2017-2018, eh, más del 80% de las personas con enfermedades poco frecuentes tienen algún tipo de discapacidad certificada. Y el 35% de ellos refieren no estar conforme con el porcentaje reconocido. El 62% se muestra actualmente de acuerdo con la valoración obtenida, sin embargo. Además, el 69% de los casos se trata de una discapacidad motora y el 46% de las familias cuyos menores no tienen diagnóstico reciben la prestación por hijo a cargo con discapacidad. Bueno, pues en función de estos datos podemos observar que las enfermedades raras efectivamente van acompañadas de algún tipo de discapacidad eh, en su mayoría, ¿no? en ese 80%. Este es un factor clave para comprender la complejidad de ese tipo de patología. Sin embargo, eh, es un error identificar a ambos conceptos, no, enfermedad rara y discapacidad como sinónimos. Pues, como veníamos diciendo, la valoración de la discapacidad no depende de un diagnóstico en sí mismo, sino de las limitaciones que la enfermedad provoca en la persona para la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria o al menos como la normativa por la que se rige el actual baremo eh, tiene contemplado. ¿no? A continuación abordaremos por qué enfermedad es diferente a discapacidad. Bueno, consultas frecuentes que llegan al SIO. ¿Por qué me han reconocido un porcentaje menor que a otros pacientes de la misma patología? ¿O qué porcentaje me corresponde según mi enfermedad rara? Respuestas que solemos dar. Una misma, enfermedad puede afectar, una misma enfermedad rara puede afectar de distinta manera a diferentes personas. Por tanto, la valoración es individualizada. Una persona puede tener una enfermedad rara, pero no tener limitada su capacidad de realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria y, por tanto, no tener discapacidad. Igualmente, es compatible que de dos personas con la misma enfermedad, una tenga discapacidad y la otra no la tenga, ¿Vale? eh, Pues esto, como ya hemos comentado, lo que se mide es la limitación en la actividad, lo que puede variar de una persona a otra, ¿vale? Eh, para analizar la complejidad y la variabilidad de estas patologías eh, es necesaria, como veníamos diciendo, eh, mucho, eh, o sea, eh, ya sabemos que existe una dificultad ¿no? para la valoración de la discapacidad en, en estas enfermedades raras, lo que en muchas ocasiones nos trasladan las personas que es debido al desconocimiento ¿no? que los valoradores tienen sobre estas enfermedades. Por ello es necesaria una mayor coordinación de entre los equipos de valoración de la discapacidad con los profesionales sanitarios, con la finalidad de mejorar el conocimiento de estos, de estos profesionales valoradores en relación con las limitaciones que afectan en cada caso concreto, subrayamos porque es, de la, es una valoración individualizada a las personas con estas patologías. Por ello, se recomienda incorporar las limitaciones individualizadas del paciente en informe médico, así como el uso de la herramienta de Orfanet. En la siguiente diapositiva, encontramos, eh, bueno, que mmm, vemos que el, el, aquí en la parte izquierda ¿no? es un borrador, un modelo de informe médico que desde el CIO facilitamos a las personas eh, que nos consultan con el objetivo de que pueda ser complementado por el Facultativo de Atención Primaria. Así podréis observar que en este modelo de informe incluye apartados de diagnóstico, de tratamiento, de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y observaciones. ¿Vale? ¿Por qué facilitamos este modelo a las personas que nos consultan? Pues porque eh, con el objetivo de que sea el propia, la propia persona la que le pueda proponer a su médico de atención primaria que le cumplimente este informe para luego presentarlo en la valoración de la discapacidad, con objeto de ser un apoyo a los valoradores de discapacidad. ¿Vale? Eh, luego también por otro lado en la parte derecha tenéis un pantallazo de, de la página Orfanet que es el portal de información sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Y esta página, este portal es una herramienta muy útil de apoyo a valoradores, ya que aporta información de la enfermedad. Pero además, para determinadas patologías, como es la que veis aquí reflejada, también recoge un apartado sobre discapacidad desde el punto de vista de expertos. No obstante, se trata de información general, que puede ser, que puede no ser aplicable. A, a casos concretos, ¿vale? Pues porque algunas dificultades no estén enumeradas y puedan ser descritas, o por presentarse un grado distinto de gravedad. Por lo que es necesario comprobar que realmente esta información es relevante para el caso específico de la persona, ¿no? Bueno, si pasamos. Eh, dentro del servicio eh, también ofrecemos consideraciones a tener en cuenta en el proceso de, la, de valoración, ¿vale? Pues... Tener claro que debe ser una limitación permanente a la hora de solicitar la valoración, o sea, solo se, limita, se valoran limitaciones previsiblemente permanentes para la realización de las actividades básicas instrumentales de la vida diaria. Así, por ejemplo, no será valorable que la persona, la persona que se encuentre en un periodo de recuperación tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, porque hasta que no haya finalizado dicho periodo de recuperación no se entiende que le van a quedar limitaciones eh, con carácter permanente. Vale, también recomendamos disponer de informes médicos actualizados en el momento de la solicitud, hacer posible contar con al menos un informe que incluya la descripción de limitaciones en la actividad, que, como puede ser este modelo que anteriormente hemos, hemos visto, ¿no? eh, que de, que, hay que ofrecer ¿no? al facultativo de atención primaria, pero también puede ser cualquier otro modelo que el facultativo considere, considere adecuado. ¿no? Eh, aportar la información de Orfanet tanto si para la patología que se quiere valorar ahí está, eh, se encuentra descrito el apartado específico de discapacidad como si no se encuentra y se puede aportar simplemente la información o descripción de la patología, pues también aporta eh, eh, conocimiento complementario ¿no? al valorador. Eh, preparar información a trasladar en la entrevista con valoradores, pues bueno, siempre nos gusta... Pues, Recomendar ¿no? que, que la persona pueda, pueda tenerlo anotado, la, la, las cuestiones que trasladar, cuáles son sus dificultades en la vida diaria, con objeto de que no, no se nos olvide nada cuando entramos en la entrevista por motivos de nervios o por falta de tiempo, ¿no? que podamos tener un guión ¿no? preparado. Y en caso de reclamación de resolución, porque no estemos de acuerdo con el porcentaje que nos han asignado, pues saber que tenemos un plazo de 30 días desde que se recibe la resolución que puede variar según el territorio, no suele variar mucho, pero bueno, algunas veces sí, eh, varios días. Y eh, se puede presentar, si, si el plazo se nos, se nos bueno, no, no, no hemos tenido en cuenta el plazo ¿no? de 30 días, pues saber que podemos presentar una revisión a los dos años de, de haber obtenido la, prim, la última resolución o en cualquier momento, si se acredita mediante informes un agravamiento de la, de la enfermedad o de la situación por la que nos limitan la actividad. Vale, y un poco, bueno, no sé si eh, hasta aquí alguien tiene algún, no sé, como no estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat, no sé si alguien quiere, hay un espacio ahora, nada, en, en mm. cuanto comente un poco la aproximación del nuevo baremo, pero bueno, por si alguien quería hacer o tenía alguna duda concreta de aquí, la puede dejar escrita por el chat o, o esperar ahora que principio el por qué siempre hemos hablado de adaptado a la CIF, que es la CIF, y de dónde sale esa clasificación eh, internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud que se tendrá en cuenta a partir de ahora. Entonces queríamos hacer una aproximación a este nuevo, a este nuevo baremo, ya os digo unas pinceladas porque es lo que vamos a trabajar realmente en la escuela de formación y además eh, de la mano de una persona experta en, en ello. vale Entonces eh, os, os comentaba ya anteriormente que en el 2009 se aprobó la proposición de ley en el Congreso de los Diputados de por donde se instaba el gobierno ¿no? a impulsar eh, medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos y eh, nos lleva al punto en el que estamos. El baremo nuevo, como comentaba Bárbara al principio, previsiblemente verá la luz al año que viene, ya se han venido dando diferentes pues, pequeñas charlas o conferencias o tal acerca de, de este hecho porque es un hecho trascendente, es importante porque... Eh, desde todas las plataformas ¿no? de defensa de derechos, incluso ya os digo, desde el 2009 se instó al gobierno a cambiar ese, esa herramienta, esos baremos y adaptarlo a la clasificación de la CIP. Por lo tanto, estamos, nos encontramos ante un hecho eh, importante que además tendrá, considera, o sea, tendrá influirá mucho en la, en la valoración de la discapacidad de, de bueno, de las personas, ¿vale? Entonces, eh, eh, creo que también lo ha comentado Bárbara al inicio, probablemente se aprobará de forma definitiva durante el primer trimestre del 2022 y, eh, bueno, igual que el baremo actual, ¿vale? Sirve para determinar el grado de discapacidad, por lo tanto, lo que permite realmente es eh, la entrada al sistema de derechos establecido en España y el acceso a toda una serie de derechos y ayudas que te otorga, ¿no? Eh, que te abre la puerta a ese grado de discapacidad. Yo creo que la principal eh, diferencia ¿no? de esta nueva herramienta con la que tenemos está en el enfoque. He querido marcar ahí que tiene un enfoque biopsicosocial, otra vez adaptado a la CIP, pero bueno, la principal diferencia está en su enfoque, ya que mientras el baremo actual eh, mantiene una perspectiva médica donde eh, se tiene principalmente en cuenta eh, eh, y además de manera muy global las deficiencias de una persona, centrándose eh, mucho además en esas limitaciones para las actividades, como ya hemos eh, comentado. El nuevo baremo lo que hace es pone su, su, o sea, su centro o pone su, su, su mira en, en ese enfoque biopsicosocial de la persona ¿no? y en esta línea ¿no? y se, se apoya en esa línea de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, en concreto, el baremo nuevo atendiendo un poco a todas esas dimensiones que hablábamos antes de, de la definición de discapacidad, no, no solo la, la, la deficiencia o lo que es la discapacidad en sí, sino el ámbito, el aspecto social, eh, el cómo afecta dentro de, dentro de tu relación con la sociedad, etcétera. vale. Se consta de tres baremos, de tres herramientas diferentes eh, que se ocupan de distintos aspectos. ¿no? En primer lugar, por un lado, eh, se ocupa de las deficiencias en lo que es el sentido médico tradicional, ¿vale? o sea, es decir, de la parte más médica. Por otro lado, hay otro baremo que atiende la parte de las limitaciones en la actividad diaria, es decir, esas dos cuestiones se, se se mantienen solo que se diferencian en dos herramientas distintas que permiten ser mucho más precisos y por otro lado se tienen en cuenta a través de otra herramienta a través de otro baremo las consideraciones eh, eh, de las de la, las barreras ¿no? que suponen o que supone esta discapacidad en la participación social o sea en resumen yo creo que lo que podemos decir es que se, el, esta herramienta lo que va permitir es valorar a la persona de una forma mucho más completa, de una forma más eh, afinada, más precisa, eh, que, que aparte tiene una definición mucho más precisa de la discapacidad y además con una nomenclatura que es compatible a nivel internacional, un poco porque sigue ¿no? Esas, esa definición, esa normativa, esos conceptos que se determinaron por la Organización Mundial de la Salud. Eh, ya os decía que después en la escuela veremos eh, todo esto mucho más profundamente, pero sí que bueno, hay cosas que yo creo que son históricas, no, se, han, se, se eh, reivindicaciones históricas, ¿no? como que... que esa clasificación, esa CIF, va a permitir que sí que se tengan en cuenta. ¿no? Por ejemplo, eh, patologías que cursan con brotes, eh, tienen, están reflejados esos momentos, eh, discapacidades orgánicas, que sabéis que siempre han tenido muchas dificultades en la valoración. Entonces eh, eh, todo eso se contempla de una manera mucho más precisa y más ajustada que lo que permite la herramienta que tenemos actualmente. Y o, otra de las cosas, por ejemplo, que, que, se, que se tiene en cuenta es que el, el no sé si se llamaba Bla, Irene, puede ser que se, eh, el, se llama Bla, verdad, que es el baremo que permite, o sea, eh, sí. Sí, ¿verdad? Eh, lo que hace es eh, aunar o acercar mucho más los procesos de valoración de la discapacidad y de la dependencia. Os comentaba antes, Irene, que son procesos totalmente diferentes y que hay que tener muy en cuenta que a nivel normativo eh, se rigen por dos eh, leyes diferentes y son dos procesos distintos, pero sin embargo este nuevo baremo también permite eh, acercar la valoración de esos procesos con lo que eso conlleva también en cuanto a plazos, en cuanto a agilizar el procedimiento de ambos, etcétera. Pues bueno, era un poco... queríamos haceros... Eh, no tiene mucho sentido eh, ahora eh, ahondar mucho en cómo se ha valorado hasta ahora porque estamos en un momento muy importante el, de cambio, ya os decía, en el que previsiblemente en el primer trimestre de 2022 eh, se va a producir ese cambio normativo ¿no? de ese baremo, por lo tanto por eso hemos enfocado eh, la ponencia de la escuela, la formación de la escuela en ese nuevo baremo, pero sí que queríamos eh, o esperemos haberos acercado a través de este encuentro eh, todos los conceptos que creemos que son importantes, Importante tener claros para que cuando vayamos a la escuela vayamos un poco con, con, con todos los procedimientos, la normativa y los conceptos básicos claros para entender mejor eh, eh, la nueva herramienta ¿no? y lo que nos van a contar en la escuela. No sé si ha habido sí. alguna esta, o que, no, que tenemos alguna. Eso es. Sí, bueno, eh, algunos compañeros nos están haciendo preguntas. Eh, Qué pasó a leer, vale? Eh, a ver, sí, de la asociación Addison, uh -huh. asociación nacional de Addison y enfermedades endocrinas. Este nuevo haremos se aplicará de la misma manera a nivel nacional y sabemos la fecha en la que entrará en vigor. Bueno, se entiende que sí, ¿no? Que los baremos son a nivel nacional y la fecha eh, que entrará en vigor es, en, según tenemos entendido, para el segundo trimestre del año 2022, ¿vale? Es lo que lo, la información que, que tenemos a través de CERMI, pero que bueno, que ya sabemos que esto puede variar, variar y que seguramente eh, en la escuela podrán, podrán ampliar ¿no? eh, esta información. Tened en cuenta que es un trabajo que se viene realizando prácticamente desde, desde el 2009, ¿no? que esto ha sido una, un proceso largo y complejo en el que adaptar toda la normativa y toda la forma de valorar a esa clasificación, entonces, eh, eh, eh, hasta hace relativamente poco estaba en fase de pilotaje y se ha estado eh, pilotando en determinados centros, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, en, en un par de centros bases se ha estado haciendo un pilotaje de cómo, eh, se, cómo poner en marcha eh, Sabéis que luego muchas veces de lo, que, de lo que hay escrito a cuando lo tienes que poner en marcha cambia, entonces eh, ha habido un pilotaje. La fecha prevista es la que comentaba Irene, pero siempre hay que tener en cuenta que bueno, esto ha sido un proceso muy largo y que son de fechas eh, aproximadas. Ya os decimos que seguramente igual en la escuela ya nos pueda decir eh, alguna, algo más concreto, pero de momento es como lo que se está barajando. Sí, también hay dos preguntas relacionadas de distintas entidades en relación a si hay alguna forma de obtener el borrador del nuevo baremo, si es público, cómo mm. podemos conseguir una copia. Pues la verdad es que esto, eh, no sé Lorena, yo lo, desde luego lo, lo desconocemos, ¿no? Eh, sí. sí, se puede, sí se puede facilitar. Eh, yo creo que nos lo podemos, lo podemos sí. consultar. Sí, sí, en la escuela, a ver, eh, no, eh, en la asamblea salió también una pregunta relativa a, a esta cuestión. Eh, es un borrador, que además no es un documento para nada, es más oficioso que oficial, ¿vale? Por así decirlo. Si es de inter, que quiere decir que no es un texto definitivo, hay que adaptar el texto a la normativa, es decir, que queda mucho trabajo por delante. Sin embargo, nosotros, eh, bueno, a través de CERMI y a través de distintas plataformas, eh, Solicitamos ese borrador y lo, y lo tenemos. Si es un borrador público, como dice Irene, yo creo que es mejor que comprobemos si realmente es un documento público, por así decirlo, y en caso de que sea así, lo podemos mandar junto con las con la encuesta de satisfacción y con la PPT, incluso si la, si la, la necesitáis. Vale, eh, luego había otra, para la aplicación de este nuevo baremo, eh, ¿Se va a garantizar el mismo equipo profesional en todos los centros de valoración? Bueno, pues yo creo que esta pregunta la podemos trasladar directamente al ponente experto de ¿no? hmm. la escuela, que tendrá más conocimiento. Ya, tened en cuenta que todo lo relacionado con, el, con la aplicación del nuevo baremo todavía está... Sobre todo para, para nosotros, no la gente que lleva trabajando desde el 2009 en la adaptación, que ha hecho el pilotaje, pues tiene los conceptos mucho más claros. Para nosotros, no para los que estamos en el otro punto, todavía es una cuestión que, de que desconocemos totalmente, ¿no? yo creo que el cómo se va a aplicar concretamente eh, se desconoce, sí que sabemos que están en un momento muy importante en el que están priorizando la formación de esos valoradores en cuanto a su aplicación y en cuanto a cómo valorar con esa nueva herramienta, eso sí que lo sabemos, pero todas las demás cuestiones muy precisas o muy concretas que tienen que ver con la implementación de esa nueva herramienta y de cómo va a repercutir en la valoración, ya os digo que de momento no lo conocemos, pero por eso tenemos también eh, la oportunidad de, de la escuela eh, contar con una persona que ha estado inmerso en todo el proceso y que además ya te os digo que, que tiene un amplio conocimiento al respecto. Eso es, yo creo que, que si tenéis cuestiones eh, para, en relación al nuevo baremo pues que podáis tras, trasladárnoslas para que previamente nosotros eh, bueno, se pueda es. ver ¿no? si hay posibilidad de enviárselas al ponente previamente para que la tenga preparada y así poder dar respuesta concreta en la escuela. Uh -huh. No sé si había en el chat o Sí, o... había otra. Uh -huh. A ver, un momentito, que sobre la marcha lo vamos leyendo. Sí, sí de alguien. la Asociación Española de Histiosis. Uh -huh. eh, las guías de ayuda a la valoración para las enfermedades raras que están publicadas con la participación de FEDER y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. ¿Sabéis si van a tener algún tipo de relevancia en el nuevo baremo? ¿Cómo se va a considerar las enfermedades raras? Eh, van a tener un apartado especial Bueno, pues bueno, yo si quieres te hablo de un poco del proyecto de las guías. Eh, el proyecto de las guías es un proyecto que sabéis que, que siempre ha, se ha liderado ¿no? desde la Federación Española de Enfermedades Rares, pero siempre ha sido eh, eh, a través de las administraciones. Las competencias en cuanto a la valoración están descentralizadas a pesar de que se rige por una norma estatal, ¿no? como decíamos, una herramienta estatal a nivel estatal que tiene validez a nivel estatal. y Igual, ahora mismo el baremo es un, un borrador, no sabemos exactamente cómo se va a adaptar, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha hecho todo ese trabajo de adaptación. Las guías es una herramienta que yo creo que ha sido muy útil durante mucho tiempo para el movimiento asociativo, precisamente por ese componente que hablábamos, ¿no? de, que de, de desconocimiento de la enfermedad, pero ya os decía, os, ha, os he intentado trasladar en la última diapositiva que el, baremo, el nuevo baremo no... no o sea, va a permitir eh, una valoración mucho más precisa y más cercana a la realidad de la persona. Realmente las dificultades que se han venido arrastrando es porque el baremo, el baremos que se con que se viene utilizando, esa herramienta era muy rígida, no les permitía a los valoradores ninguna, ningún margen de, de acción que con el nuevo baremo es muy diferente, y aparte no se tenían eh, en cuenta conceptos, o sea, se centraban mucho en conceptos que no siempre permitían una valoración eh, cercana o acertada eh, o, acer o sí, sobre todo cercana a, a la realidad de las personas que conviven con una enfermedad rara, ¿no? Pues decíamos, el tema de, lo, de patologías que cursan por, por brotes o uh -huh. discapacidades orgánicas. Entonces quizá no sea necesaria esa herramienta ya, no esperemos que realmente la adaptación eh, de la nueva herramienta nos permita que, esas, que que las guías no sean necesarias y que un poco nos, que el movimiento de pacientes pueda participar eh, quizás en esa formación a valoradores o, o sí, a o través de, de la forma. coordinación ¿no? como veníamos diciendo eh, sí que es importante la coordinación entre el médico y el profesional valorador pues a través de que, eh, modelos de informes médicos que incluyan las dificultades para las actividades básicas de la vida diaria eh, a través de herramientas como Orfanet y más, más que, o sea, que sea algo más dinámico que no la guía que al final pues bueno, va a quedar un poco al, a, a la valoración ¿no? de, del profesional es, es más complicado ¿no? que si se establecen estos mecanismos que son sí. mucho más ágiles claro. Pues sobre todo es importante ver que estamos en un momento de cambio y que está un poco todo sobre, sobre la mesa y que realmente hay que ir viendo ¿no? cómo evoluciona y realmente si van, va a seguir habiendo las mismas dificultades en los procesos que previsiblemente no, no o esperemos que no sea así, que esta nueva herramienta eh, ayude a acercar mucho más lo que es el proceso a la realidad de las, de las personas con enfermedades raras. Sí, bueno, había una pregunta también de de la Asociación Española de Istio, sino de cómo se va a considerar las enfermedades las enfermedades raras en este baremo. ¿Van a tener un apartado especial? Bueno, es lo que veníamos comentando, ¿no? No por ser una enfermedad rara en sí mismo tiene que tener una, un porcentaje de discapacidad asignado, ni tiene por qué contemplarse en el baremo, ¿no? sino que se va a valorar efectivamente esa dificultad de la persona para su participación en la sociedad y para su eh, realización de las actividades de la vida diaria. Eh, y bueno, lo que comentaba la compañera, que sí que se van a tener en cuenta por la información que nos han trasladado desde principalmente desde CERMI, ¿no? pues eso, procesos agudos, enfermedades crónicas, enfermedades que cursen con brotes, enfermedades nuevas, pero eh, enfermedades raras como tal, pues bueno, es algo que, que, no, que no va vinculado, que no es un sinónimo, no enfermedad uh -huh. rara y discapacidad. En general, ningún diagnóstico... Eso es, ninguno. Es, da igual, es enfermedad rara o frecuente, claro. da igual. No va asociado ningún diagnóstico con, una, con un grado de discapacidad. Además, ya decíamos que todas las valoraciones que se hacen, esto se venía haciendo así con el anterior, con este baremo con el que estamos ahora, y se hará, por supuesto, con la nueva herramienta, son totalmente individuales. Y nosotros, mejor que nadie, sabemos que la misma patología puede cursar con sintomatología diferente o incluso con grados distintos. Entonces, no se puede eh, eh, determinar simplemente por por tener una patología, sino que hay que atender a las circunstancias individuales. Y además es importante que se haga así para ajustarse realmente a las necesidades de cada uno. Claro. Sí, hay otra pregunta. Según la última diapositiva, en el nuevo baremo, uh -huh. ¿se podría tener en cuenta el tener que asistir de forma crónica y continuada a tratamientos que requieren ingreso hospitalario, dificultando la vida laboral y familiar? Pues bueno, ya veníamos diciendo que... De que las enfermedades eh, crónicas se, se van a tener en cuenta lo que no sabemos es, es en qué medida no que es otra es otra consulta que podría trasladarle al al ponente de la escuela quizás no Claro, yo todas las que tengamos así, que realmente sean tan concretas, se va a tener en cuenta, se va a tener, vamos, os animo si estáis inscritas en la escuela y vais a participar, que las podéis hacer vosotros mismos, pero nosotros sí que nos encargamos un poco de trasladarla, ¿vale? De hacer ese traslado para asegurarnos de que lo que hayáis planteado aquí y no quede resuelto, se pueda resolver en la escuela también. Sí, hay otra pregunta de José Luis de Asense eh, que indica, la, de la experiencia recogida de nuestros asociados hay muchos que solo los valora el médico, sin tener en cuenta el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el trabajador social. ¿Podemos saber cuáles van a ser los profesionales que van a formar el equipo de valoración? Bueno, efectivamente en, el, en la actual valoración eh, depende de… no hay un… Hay un un criterio ¿no? que, que primero es, o sea, el, el médico sí o sí va, va a iniciar la valoración, pero dependiendo de lo que estime, pasará al psicólogo o al trabajador social. ¿Qué pasará en el nuevo baremo? Pues bueno, otra cuestión importante ¿no? a trasladar a, a Javier Zugasti, ¿no? el ponente de la escuela para ver si, si va a haber un equipo formado que entiendo que sí, ¿no? que, que, será, que será el mismo. ¿no? Eh, suele ser el médico, psicólogo y trabajador social. Uh -huh. o sea, sí que o sea, no sabemos concretamente cómo se va a implementar, lo repetimos, pero sí que es verdad que o sea, hacia la diferenciación de que existen tres herramientas diferentes que atienden a cada una de, eh, de esas, eh, de esas eh, circunstancias, ¿no? a la parte de, de médica puramente, la parte eh, de limitación en las eh, actividades y la parte de su relación con la sociedad, es decir, la parte social. Entonces, mmm, no se puede saber exactamente cómo después se va a ejecutar a nivel de centro base, ¿no? de centro de valoración, pero sí que se van a recoger especialmente y que cada una de esas dimensiones de la valoración tiene una herramienta concreta para, eh, para medir ¿no? o para evaluar esa parte de la discapacidad. Sí, bueno, otra pregunta eh, similar ¿no? a lo que venimos comentando que iría más bien dirigida al ponente de la escuela. ¿no? Si se va a tener en cuenta la fatiga causada al realizar una actividad continuada en las enfermedades neuromusculares. No se debe primar la valoración del médico sobre la del resto de profesionales. Bueno, aquí, uh -huh. por supuesto, ¿no? no se debería de primar, sino que todas las personas deberían de pasar por, por la valoración de todos los profesionales. ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, pues mmm, no sabríamos, o sea, es algo que, que claro. todavía desconocemos porque no tenemos, o sea, no, no se ha publicado, ¿no? No, uh -huh. no tenemos toda la información sobre el nuevo baremo. Pues eso, igualmente repetimos que, que son preguntas muy interesantes que podéis eh, dejarlas reflejadas y que nosotros las trasladaremos al, a la escuela de formación ¿no? para que se pueda dar una respuesta más concreta. A ver. Sí, bueno, hay un comentario. Las enfermedades raras son las grandes desconocidas en su clínica y no siempre se conocen cómo puede afectar al día a día desde el punto de vista biopsicosocial. A ese desconocimiento es el que más nos puede preocupar. El desconocimiento por parte del profesional que valore y que no sea capaz de hacer una buena valoración. Pues sí, efectivamente es lo que venimos trasladando, ¿no? Esa dificultad que, eh, que va vinculada a la enfermedad rara, ¿no? Por ser compleja y variable a la vez, ¿no? Y que supone, pues, un. Un, un desafío, ¿no? El que pueda haber esa mejora de la coordinación entre profesionales sanitarios y profesionales valoradores de la discapacidad. Y bueno, pues por, para eso mismo esperamos que el nuevo baremo pueda dar eh, una mejora ¿no? en ese sentido. Y, y además, pues bueno, se seguirán eh, analizando propuestas de mejora y, y, y haciendo acciones a nivel de incidencia política desde FEDER sí. que pueda que puedan dar respuesta a las necesidades que vayamos detectando ¿no? eh, una vez claro. se publique el nuevo baremo, porque lo que hay actualmente, pues sí, existen dificultades, pero que supuestamente van a estar paliadas o en su gran mayoría con el nuevo baremo. Cuando veamos si eso es así o no es así, pues podremos todos juntos, ¿no? FEDER y su movimiento asociativo, plantear eh, nuevas acciones ¿no? a, a trasladar a la administración. Eso es lo que hay que ir definiendo, ¿no? Cuando estás en un momento de cambio hay que esperar un poco a ver cómo, cómo es ese cambio y qué supone la implementación de la herramienta y a partir de ahí ir definiendo las líneas de acción. De todas maneras, no es el cambio del nuevo baremo no es eh, determinante para que se dejen de hacer acciones para mejora de la valoración, o sea, para tanto formativas a los profesionales. Sabéis que se, desde FEDER se han llevado a cabo numerosas acciones de formación a profesionales de la discapacidad, de la dependencia. Todo eso son líneas de acción independientes que se pueden seguir manteniendo igualmente, o sea que formar en, en enfermedades raras, en características generales, en la idiosincrasia propia de las enfermedades, en tal, eso se va a seguir trabajando. Sí, eh, otra pregunta, eh, la, nos preocupa que la situación de las personas sin diagnóstico que normalmente no las valoran correctamente. ¿no? Uh -huh. eh, otra eh, comentario, espero que la implementación reduzca plazos de resolución que traes... Tres años como en Canarias me parece increíble. Bueno, la primera cuestión no es las personas sin diagnóstico. Bueno, pues efectivamente si comentamos que la, las personas con un diagnóstico de una enfermedad rara pueden tener dificultad por desconocimiento, pues las personas sin diagnóstico eh, también no tienen esa dificultad. Pero como veníamos diciendo, eh, es que no está vinculado un no. diagnóstico o no diagnóstico a la valoración de discapacidad por lo menos en el, en el actual baremo que conocemos, ¿no? No debería, no debería de, de ser un hándicap ¿no? el no tener diagnóstico, pero bueno, sí que es verdad que, que también el conocimiento sobre las, las características clínicas, la sintomatología o el propio diagnóstico pues sí que ayuda a la valoración, pero no, no es algo que, que, que vaya vinculado diagnóstico y discapacidad, no, no, no es sinónimo. Uh -huh. Y en relación a la resolución, que se, que se agilice el plazo, pues bueno, esperamos que sí. De hecho, hay un, un proyecto piloto en el que ya profesionales valoradores han, han iniciado un pilotaje sobre eh, la reducción de tiempos con el nuevo baremo y parece que sí, que, que se reduce el tiempo, aunque no es igual en todos los territorios, ¿no? Es lo que veníamos analizando también de la mano del CERMI que no el tiempo de la misma manera. De todas formas, la reducción es mínima, o sea que... Bueno, me refiero a la reducción en la valoración, perdón. El tiempo de resolución, pues ya eso va a depender también del volumen que, que cada administración recursos. tenga y de los recursos. Me refería claro. al tiempo de valoración, de, del tiempo que dura la entrevista, ¿no? Eso sí que, que se está pilotando con el nuevo baremo. Es que al final los tiempos administrativos dependen mm. mucho precisamente de los recursos administrativos que cada eh, comunidad emplee en, en, en los centros base, en tal, del, claro. del el personal que haya, el, eso, eso es algo, no depende tanto de la herramienta que como decía Irene sí que puede hacer que lo que es el proceso de valoración o sea lo que es el momento en el que la persona se enfrenta a una entrevista que no tenga que ir, no sé, 40 veces o tal, eso sí que puede puede influir la nueva herramienta, pero en cuanto a los tiempos administrativos administrativos es, no, no depende tanto de la herramienta como de eso, de los recursos que se empleen. Sí, otra pregunta. ¿Debemos esperar o nos debemos anticipar y ser participativos desde FEDER en la elaboración del nuevo baremo? Posteriormente quizás sea tarde. Bueno, desde FEDER ya se, se hicieron eh, consideraciones, ¿no? Se, se trasladaron hace, hace, creo que fue un par de años, ¿no, Lorena? Sí, de todas maneras. Ya os se digo, ha estado ha trabajando a través del FEDER también. Y además ha sido un proceso muy, eh, muy extendido en el tiempo. Es decir, desde que comenzó en el 2009 ha habido varios momentos. Se inició con un grupo de trabajo del que formábamos parte. Después estuvo un tiempo como un, un poco dormida la actuación o más paralizado. Mm. Se redujo. O sea, se no se sabía si iba, se iba a continuar, o sea son muchos años y en todos los años siempre hemos estado presentes o bien a través de un grupo de trabajo o a, o a través de, de nuestra participación en el CERMI o incluso en el tercer, la plataforma del tercer sector, o sea que por supuesto que se han hecho tanto aportaciones como consideraciones, pero ya os digo que es que ha sido un proceso muy largo, hemos estado desde el principio, pero ha, habido, ha tenido como sus altos y sus bajos, vaya, uh -huh. pero sí, sí que se ha, se ha estado presente desde el principio. Bueno, pues de momento parece que no hay más preguntas. Así uh -huh. otra. En Andalucía los tiempos de atención y resolución cambian de una provincia a otra. Debe garantizarse, garantizarse la misma atención en todos los territorios. Pues lo que veníamos comentando, da igual que sea entre una provincia o entre diferentes comunidades, ¿no? al final los recursos del centro de valoración van, van a influir ¿no? en que se agilice eh, esa resolución. Pero bueno, de todas formas, yo creo que es una, una pregunta también eh, relevante ¿no? para trasladar al ponente si, si hay un, una estimación ¿no? del tiempo de resolución y si va a ser igualitaria en todos los territorios. Uh -huh. Bueno, pues si no hay más preguntas... Eh... Voy a dejar de compartir la pantalla, es. ¿vale? Porque si sí, es que sé cómo se hace. Ah, déjame. Ah, simplemente hacer una mención eh, al el ponente que contaremos en la escuela, que es Javier Zugasti, director del Centro de Valoración de la Discapacidad de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de Personas, que a su vez ha participado ya también en, en, bueno, en diferentes foros del CERMI y por lo tanto conoce eh, la, eh, digamos, bueno, la la situación ¿no? del movimiento asociativo de la discapacidad eh, y entonces bueno pues eh, tiene experiencia también ¿no? en estos en estos foros de debate y esperamos que bueno que pueda eh, ser de, de productividad y dar respuesta no a tantas cuestiones que, que nos planteáis Vale, no sé si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún comentario o si no realmente por nuestra parte. Hola, buenos días, soy Maite. Es que no he tenido acceso al chat, no sé por qué. ¿Me oís? No pasa nada. Sí, sí, sí Maite. Eh, mira, yo quería... ¿De qué, ¿A qué entidad perteneces, a, Maite? Para que todos... La Asociación Española de Pseudosantoma sántoma uh -huh. X España. Yo la, la única duda, ya habéis hablado sobre el tema, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que es muy importante que se dé se una información a los valoradores por uh -huh. parte de las asociaciones. Nosotros formamos un momento determinado, además nos lo pidieron, una, una jornada en la que asistimos pues los médicos a los que afectaba la, nuestra patología. Después, eh, como es discapacidad visual, había un representante de la ONCE y había un afectado. Entonces, eh, fue la experiencia fue importantísima porque verdaderamente eh, los que había allí, que eran valoradores de la Junta de Andalucía, eh, hacían muchas preguntas, eh, estaban muy interesados, desconocían. Exactamente cómo se desarrollaba la enfermedad y a qué afectaba las dificultades que tenía. Entonces, bueno, eso es una labor que yo creo que se debe de seguir, porque aunque los baremos sean más completos, eh, que lo puedan rellenar mejor y tal, pero si ellos tienen una información directa, eh, puede ser muy importante. Sí, Maite. O sea, yo creo que, es lo, yo os decía antes, ¿no? que son como acciones que no tienen por qué, o sea, que, que la implementación de esta nueva herramienta no tiene por qué dejar de que desde el movimiento asociativo y desde las plataformas de pacientes fomentemos ¿no? esa formación a profesionales, sigamos trabajando en esa línea, hagamos incidencia política, o sea, creo que es importante no dejar de lado y no, y no perder... ¿no? El, eh, de vista el punto de que realmente la propia idiosincrasia de las patologías poco frecuentes incluso de, de, de las personas en búsqueda de diagnóstico hace que sea importante pues, todas esas acciones ¿no? de formación, de, de dar a conocer las patologías, de aclarar conceptos básicos de cómo evoluciona sí, es, es, efectivamente es muy importante ¿Alguien más que quiera, así como Maite, comentar algo o hacer...? Bueno, pues... Espera, entonces... espera, que ah. eh, están escribiendo sobre la marcha. Ah, vale, vale. ¿Cómo, ¿Cómo os puedo pedir el modelo de discapacidad que tenéis preparado para rellenar por los profesionales? ¿Está en algún espacio web publicado? Bueno, es un modelo que se elaboró para la, eh, dentro del Servicio de Información Orientación eh, se lo facilitamos a las personas que nos, las personas que de manera individualizada llaman al SIO pues bueno, para orientación en el proceso de discapacidad pero yo creo que se puede proponer eh, extrapolarlo no al movimiento asociativo y, y sí, pues eso, eh, os lo podríamos facilitar de todas formas, a lo mejor, pues bueno quizás a, eh, esperar ¿no? a la publicación de nuevo baremo para hacerlo adaptado al, al momento actual no claro. y así podáis tenerlo recogido. Claro. Esperemos, espero que lleguemos a unas valoraciones más justas y equivalentes en todos los territorios, como dice la compañera Baite, vamos viendo mucho desconocimiento sobre las enfermedades neuromusculares en nuestro caso. Mm. Pues sí, esperemos que todo esto mejore, mejore la valoración. Bueno, pues yo creo que ahora sí, Lorena, mm. podemos dar por finalizado el webinar. Nada, daros las gracias a todos, que es verdad que ha tenido una gran acogida. Esperemos que, ya os digo, el objetivo era un poco fijar ¿no? esos conceptos o que todos manejásemos más que fijar. Yo creo que, que todos manejásemos eh, la misma información para cuando hablemos de la nueva herramienta, de, de dónde está, sepamos de dónde venimos ¿no? y lo que vamos a dejar atrás y hacia dónde. Eh, eh, nos estamos adaptando y todos con la misma información. Entonces, bueno, esperamos haberos ayudado y que y que os haya quedado eh, claro. Cualquier duda sabéis que nos podéis consultar, si en el momento después os surge alguna duda o lo que sea, nos podéis eh, con, eh, preguntar ¿no? sin, sin ningún problema. Eso es, pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación. No sé si normalmente... A ver, que es que no sé si normalmente... Bárbara funciona... igual quiere también claro. decir unas palabras de despedida y hacernos una foto, no yo, bueno, dar las gracias a todos los que han asistido hoy y sobre todo dar las gracias, dar las gracias a vosotras por, por poner luz un poco a nuestra ignorancia, que parece que cuanto más aprendemos, menos sabemos en este Muchas. mundo de la discapacidad. Pero bueno, gracias a todos. Muchas gracias. No sé si, a ver, es que estaba viendo, a ver si Rocío, que sí. es la compañera... Ah, vale, está Vamos por aquí. A... Digo, porque sí. por si... Vamos a hacer la foto. A si ver, Rocío, yo quiera... creo que te oímos. ¿Me oís? A ver. No sé si me oís. Bien. Bueno, no te oigo, Rocío, pero si quieres lo digo yo. Normalmente encendemos la cámara a las personas. Eso. Quien quiera encender la cámara, ¿vale? Para hacer la foto de, de familia. A mí me tenéis retenido y no puedo encender la cámara. ¿El qué? A ver, es que no sé si me oís bien. Ah, vale, que me estaba diciendo una compañera que es que... Eh... Ahora sí. un poco mejor, Rocío. Sí, vale, sí. es que si, si he detenido yo el vídeo... Es que, me, claro, me decía una compañera que es que si tú has en algún momento has eh, como cortado sí. el vídeo, eh, ahora o les das paso a cada uno, no, no, no les dejas encender la cámara. Sí, a Chema ya le he dado paso, no sí. sé si a alguien más le pasa, lo puede escribir por el chat. Sí, yo Porque... creo que a Mari Carmen Murillo también le estaba pasando ah, sí, o algo sí, así, ama. Rocío. Sí, sí, sí. También, también le he quitado el vídeo antes. Voy Maite, yo tampoco puedo. Estas son cosas del directo, ¿eh? Totalmente. Voy Maite. Yo tampoco puedo. ¿Yo es? ¿Quién es? María José Ramírez. De vale. Bueno, pues un minutillo, que consigamos todos los que queremos sí. estar presentes. Pues que además, que bien vernos, porque al final con estos formatos, a mí me tendría muy vista, pero yo... Que no te encuentro, ¿Cómo, Dime. Te, ¿cómo Ah, vale, aquí arriba estás, vale, nada. Muchas gracias. Vale, ¿alguien más? Ah, Kat también me ha dicho que no. Vale, quería. pues no sé si hay alguien más. Sí. María José Ramírez, que yo creo que ya estás, ¿verdad, María José? A ver, que te busque. Sí. A ver, creo mm -hmm. que todos los. Vale, que le pues visto... yo creo. Rocío. Venga, pues vamos. A ver, ¿qué le hago? Una, ah, vale. dos y tres. Y yo no ¿Eh? sé si Juana estaba también o oh, a ver sí ah vale yo que veo ahí como intentando puede porque creo que también le he quitado la cámara antes a ver voy a hacer otra y listo vale Ah, mira, no se te oye. Vale. Sí, a dos, sonreí todos. Venga, sí, sonreír, <ríe> ya sonreí y ya está. <ríe> vale, pues ya estaría. Bueno, pues de Me verdad quiero. que muchas gracias a todos. Ya os digo que es un gusto vernos, aunque sea de momento seguir viéndonos así, pero que es un gusto que, que participéis ¿no? en estos dos espacios. Y espero que esperemos que os haya resultado útil. Bueno, muchas, adiós. Gracias. Adiós. muchas gracias a todos. Adiós, adiós. un abrazo. abrazo a todos. Adiós. adiós.